y bueno, no sé. nosotros, bueno, nosotros somos el Movimiento de acá Uruguay eh, Agustín, Domi, Leo, Guille, Rosario, Martínez, sí, Juan Paul, Carlos Roberto Carlos allá está Fernando y bueno, este, básicamente somos los que venimos a la, la JETALE bueno, nosotros somos los que organizamos ahí Hicimos otra transmisión acá. Este, y bueno, otras movidas que hemos hecho, lo más tenemos usado. Los que no bueno, estamos hace un año ya en este, el grupo. Y bueno, en este encuentro la idea es justamente empezar a generar conexiones nacionales, más locales, y que digamos Latinoamérica y el arte hispana también, o no sea, sé, como más general lo ¿no? acá tenga esa posibilidad de conectarse y compartir para fortalecer con las redes que tiene que irse formando. Pensad que si el movimiento 6 decimos que es global, tiene que funcionar con esa cabeza. No se trata de que no se reconozcan individualidades, porque todos somos diferentes. Claro, ¿no? Somos todos individuos, diferentes, pero a la vez tenemos que compartir un montón de ideas para poder realmente construir otra forma de estructura social, por ejemplo. Yo por lo eso Y bueno, no sé, bienvenido, si el que quiera lo vamos a ver. Y uno, por favor. Bueno, y, y bueno, esta, esta reunión internacional, digamos, porque hoy tenemos gente de, de Brasil, eh, estamos nosotros de Argentina, de tres ciudades distintas, ¿no? La Plata, Rosario y Buenos Aires. Eh, es maravilloso porque es esto es decir bueno qué empezamos a hacer con esto que tenemos que somos nosotros mismos estábamos un poco de qué que está aconteciendo, en ¿no? entonces, términos de proyectos, términos de adelante, de un buen resultado en un proyecto. O sea, no hace falta ni siquiera que nos conozcamos demasiado más que saber de que todos entendemos que algo no anda bien en nuestra sociedad, que eso no se reduce a eh, ni a Montevideo, ni a Rosario, ni a Puerto Alegre, ni a Buenos Aires, sino que hay un proceso humano que está sucediendo en el cual somos parte. Es fuerte, ¿no? Porque yo veo, veo, veo, ese, veo el tráiler y realmente me genera así como una emoción importante, fuerte, de ver lo que está pasando. Yo cuando me acerco veo a Lendul, eh, por allá por 2008, creo que el final de 2008 sale, y en febrero ya nos estábamos juntando en el Planetario de Buenos Aires, un grupo de así como ahora. 30 personas que eh, entendían eso, que algo, algo no andaba bien y decían, bueno, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer? Mi idea ahí fue decir eh, ¿cómo, cómo hacemos llegar este mensaje que a nosotros tal vez de nos llegó porque tenemos eh, tal vez una educación o, o nuestro entorno particular nos permite que nos haya llegado eso y lo podamos haber universalizado y darnos cuenta de que era para todos, que no, no, era, que no es algo que se reduce a Nueva York y a Estados Unidos. ¿No? pero cómo lo hacemos llegar a la mayoría de la gente y ahí pensamos en bajar esos mismos entendimientos a nuestra realidad y así nace Argentum hace ya unos dos años y medio en las primeras reuniones empezamos a hablar y yo eh, a, a partir del proyecto Argentum puedo hacer un símil de cómo está funcionando el movimiento Z en de forma descentralizada y a partir de, de gente que convencida de esto entendiendo de que algo hay que empezar a hacer aporta desde eh, lo que quiere básicamente, lo que disfruta haciendo. La, sea, la transformación más importante es reconocer eso, como que nosotros y cada uno somos la transición. De un, un, una forma que se construyó en el mundo y bueno, eso lo podemos charlar y es muy interesante ver todo el proceso histórico de cómo llegamos a donde estamos hoy y bueno, ya estamos cada vez haciéndonos más conscientes de, de toda esta realidad y aquí empieza a aparecer la responsabilidad de esa conciencia ¿no? de entender que somos nosotros los que más tenemos o no lo que está funcionando fuera